Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo extraer la firma de un texto. Vamos a extraer la firma de este texto. Eh, vamos a, a, a extraerla de tal forma de que quede sin la letra y solo nos quede la firma para usarla en cualquier documento eh, de Word. Entonces vamos allá, vamos a abrir Photoshop, vamos a hacerlo con Photoshop. esperamos a que se abra una vez de que se abra Photoshop si no tienen instalado Photoshop en la descripción de este tutorial les voy a dejar un, un enlace para que lo instalen crear nuevo vamos a abrirlo normal formato predeterminado esperamos a que se abra la interfaz, bueno ahora vamos a, a, a arrastrar la firma el documento que, tiene, que contiene la firma aquí lo tenemos aquí en el escritorio y es este ¿no? vamos a arrastrarlo aquí a Photoshop lo ¿No? que estoy haciendo Photoshop es este. esto no aquí que estoy haciendo aquí Photoshop bueno una vez lo tengamos aquí con alt vamos a, a agrandar así la opción control Z, vamos a arrastrarlo nuevamente que cometí un error allí con alt agrandamos con espacio con la tecla de espaciadora podemos moverlo hacia el lados, lado entonces ahora vamos a iniciar primero vamos a tomar el, el, la opción la herramienta borrar damos I, damos en ok vamos a ponerlo un poco más grande, aquí el tamaño y vamos a aumentar la dureza también aquí bueno entonces vamos a iniciar borrando estas letras vamos a iniciar borrando aquí vamos a borrar, a borrar aquí vamos a aumentar el tamaño aquí vamos a borrar vamos a borrar aquí Bueno, ahora vamos a hacer el borrador un poco más pequeño, vamos a ponerlo en tamaño 10. Y la dureza se la vamos a bajar toda. Vamos a dar P, vamos a acercar con control con con alte y la ruedita del ratón hacia adelante, vamos girando. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces vamos a borrar aquí y aquí donde teníamos la letra entonces aquí con la herramienta de clonar vamos a dar clic allí presionamos la tecla alt nuevamente vamos a tomar este mismo color y damos clic izquierdo ahí Sosten tenemos la tecla alt sostenido y damos clic izquierdo para que nos copie este mismo formato y vamos a arrastrarla así para poner el mismo color aquí lo mismo vamos a hacer aquí Vamos a presionar al T aquí para que nos copie este. Ahora vamos a alejar. Y ahí ya nos va tomando forma. Entonces vamos a tomar la herramienta de borrar otra vez. Nos vamos aquí, vamos a agrandar aquí, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Borramos aquí, borramos, borramos, vamos a dejar esto totalmente limpio para que traigamos con facilidad la firma. Esto se hace con paciencia, se logra con paciencia. vamos a hacer lo mismo vamos a presionar la tecla ALTE aquí, vamos a, a darle clonar ALTE aquí y vamos a hacer esto aquí ALTE ALTE aquí para poner el mismo color, alte aquí, alte aquí, alte aquí, la herramienta clonal, clonar. Ahora vamos a dar otra vez en el borrador. Vamos a ampliar aquí. Vamos a borrar esta de aquí para que no nos tarde tan mucho. Nos ponemos un poco grande. Vamos a borrar aquí. Un poco pequeño, dejarlo ahí, subir el otro puntito, ok, allí. Ahora vamos a clonar aquí al T. clonar, vamos a coger ahora correr aquí. Macron a Bueno ahora vamos a con esta herramienta a quitarle, con esta herramienta vamos a quitarle el fondo más cercano a un poco más grande. Vamos a quitarle el fondo, este fondo blanco a nuestra nuestra firma. Como les dije, esto se logra con paciencia. Con Al, con Al, eh, Alte, presionan para que salga un signo menos dentro del símbolo para, para recortar. Y clic izquierdo normal nos va marcando la zona que nosotros queremos que quede. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Allí. Esto aquí. Vamos a darle aquí un toque. Vamos a marcarlo todo aquí. Al T sí. Bueno, ya estamos terminando. Vamos ahora con esta opción. Y la parte más dura la hemos terminado. Vamos aquí. Aquí. Vamos a recortar un poquito aquí. Vámonos para acá. bueno entonces ahora vamos a dar clic aquí en esta herramienta aquí luego vamos a quitar esto y nos queda la afirmación vamos a ver una cosa eh, ahora vamos a exportarla vamos a exportarla a escritorio vamos a ponerle como nombre firma guardar vamos a ver cómo nos ha quedado esta es la original vamos a abrir documento en word vamos a insertarla vamos a poner esto aquí y esto lo vamos a recortar bueno y aquí tenemos la firma ya digitalizada sin ningún inconveniente, o sea que aquí la podemos pegar en cualquier escrito y una vez la pegamos la ponemos en su forma normal y queda a la perfección. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, pues solicitamos otro tutorial.